Antes yo cuando era yo chamaco, pues este, como llovía, corrían agua, todo aquí, no, nunca faltaba agua a este lugar. Pero ahorita, mire, ¿cómo está ahorita? Es necesario que nosotros revaloremos nuestros conocimientos y volvamos a hacer lo que nuestros abuelos hacían. Porque los rituales tienen su razón de ser.